Majo, anónimo. Si quería cambiáis por otra no si ya no me querí, dijo Majo mientras se reía sarcásticamente. Luego de unos minutos, habiendo cortado la llamada, rompió en llanto. Me dolía escucharla. Es mejor que llore, pensé. Así lo vota todo. El problema es que lo votaba, pero en su cama. Aquel colchón había atrapado tantas lágrimas que ya era como un océano. Nadie sabía que Majo ya estaba por naufragar en él. Majo era de una familia común y corriente, común en las peleas, los gritos, la despreocupación, los arrebatos y la rebeldía. Majo era común porque era rebelde. Siempre le desobedecía a mamá. La odiaba en público y en secreto. Más en público. En secreto igual la quería. Solía recordar esas tardes en las que le preparaba galletas para que jugara con sus muñecas, que en realidad eran panes duros para darle a un peluche sin relleno. Majo era como una esponja. Siempre fue la consentida por ser la menor, pero a su corta edad había absorbido tanta mala experiencia que podía postular a cualquier familia del barrio. Sabía desde cómo mentirles a los padres hasta cómo evitar pagar la manutención por un guacho accidente cosa útil para cualquier familia creo que tanta experiencia le pasó la cuenta como que ya había vivido una vida unas cuantas pero no su propia vida cuando Majo se dio cuenta empezó a querer una vida la anhelaba tal vez pensaba que si absorbía más vidas más experiencias acabaría por formarse la suya y se le ocurrió empezar a porolear. miró a uno de los más flights del barrio y el flight la miró se miraron, se amaron, terminaron, volvieron, se amaron de nuevo, se destrozaron, se pidieron perdón, se aburrieron y ahí estaba Majo, en su pieza, llorando. Y yo escuchando, pero la dejé nomás. Si llorar es mejor, como que uno se libera. Al otro día salió temprano. Se puso calzas y zapatillas, como para ponerse fitness. El deporte libera hormonas que te hacen sentir mejor. Pensé después de querer entrepar a Majo para interrogarla por su salida tan temprano. Le sirve para olvidar al tipo. Majo salió nomás. Le gustó la idea de correr. Corrió. Corrió Caleta porque le gustó la idea de correr. Corrió porque le gustó Caleta la idea. Corrió. Corrió y llegó. Majo quería sentirse libre. Por eso saltó.